Vende en casa con niña fantasma incluida. Imagínate que por fin has logrado juntar los ahorros suficientes para poder comprar tu primera casa. Buscas una que sea de dos pisos, amplia, con patio trasero, lugar de estacionamiento, tres recámaras y dos baños. Entras a Facebook y como por arte de magia, aparece una publicación de la venta de una casa justo con las características que deseabas. Revisas las fotografías y estás completamente decidido a llamar para concretar la compra, pero te das cuenta que en los comentarios de la publicación, las personas se encuentran espantadas. El 10 de diciembre de este año, la página de Facebook Prospecta Casa y Terrenos en Venta en Minatitlán, Veracruz, subió una publicación sin darse cuenta que se volvería viral y no por las razones que ellos esperarían. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. Se vende bonita casa en Colonia Petrolera en Minatitlán, Veracruz. Así se leía la publicación en Facebook que miles de personas comentaron, señalando que en esa casa sucedían fenómenos paranormales. La razón es que en una de las fotografías donde se muestra la fachada de la casa, Muchos aseguraron que había una niña fantasma. A simple vista, la fotografía parece que no tiene nada en particular, además de mostrar la entrada de la casa. Pero alguien se dio cuenta que entre las rejas y la columna que sostiene el techo, se veía la espectral imagen de una niña que se asoma escalofriantemente detrás del poste. Con un acercamiento se puede distinguir el cabello largo, su pantalón negro, playera gris y extrañamente un zapato rojo. Esta es la fotografía que se ha compartido entre las páginas paranormales de Facebook como la evidencia de una niña fantasma. Muchos consideraron que se vendía la casa precisamente por la aparición aterradora de esta niña. Afortunadamente, en esta ocasión, teníamos más elementos para la investigación de este caso, y simplemente con observar a detalle las otras fotografías, nos dimos cuenta de que en la fotografía que muestra la sala de la casa, se ve el reflejo de quien toma la foto. Pero además, una pequeña silueta junto a este. Veamos la imagen en un acercamiento. Es aquí donde podemos saber que quien tomó la fotografía de la casa estaba acompañado de un niño o niña, la cual es la misma que sale en la cochera detrás de la columna. Otro detalle que pude encontrar y que me demuestra que aquella niña no era un fantasma es la sombra que proyecta sobre el piso. Aquí vemos claramente la sombra y en esta otra parte podemos notar que efectivamente la fuente de luz viene detrás de la casa. Con esas observaciones además de la ropa y los zapatos rojos, concluimos que se trataba de una niña de verdad. Medios de comunicación de Veracruz que retomaron la noticia también confirmaron que la niña se trataba de la hija de la dueña, por lo que con esto podemos cerrar el caso y confirmarles que es falso, que en esa casa se apareciera una niña fantasma. Recuerden que en este canal investigamos los casos y misterios que surgen en internet, y aquí les contamos la verdad, así que ayúdanos a nuestra labor suscribiéndose a este canal, compartiendo el video y recomendándolo a otras personas para que no se dejen engañar y sepan la verdad detrás de todos estos misterios. Les recomiendo mi segundo canal que es sobre investigaciones, exploraciones y viajes a lo paranormal, al misterio en busca de enigmas y cosas aterradoras. En la descripción de este video les dejaré el link, vayan y suscríbanse. Mi nombre es Oxlar Castro y nos vemos en el siguiente video.